Objeto de el objeto del gobierno dominicano a través del plan social de la presidencia con la entrega de los bonos navideños a través de tarjetas era justamente conseguir El, arm, el arma más letal contra el coronavirus, que es el distanciamiento social. El distanciamiento físico es la principal arma contra el coronavirus. De eso es que se trata, que nos distanciemos para evitar el coronavirus. Bueno pues... Desafortunadamente, hasta este momento eso no ha podido conseguirse, esto no ha podido lograrse. El objeto de estas tarjetas, de estos bonos navideños, aparte de hacer un obsequio a las personas más necesitadas, aquellas personas de escasos recursos para la temporada navideña, sobre todo para la cena de Navidad. Y esa es la parte que el gobierno quiere conseguir. Ese es el objeto de estas tarjetas navideñas de estos bonos y además lograr la focalización que estos recursos lleguen a personas que no tengan acceso a la nómina pública que no estén en ninguna dependencia del Estado y que no sean beneficiados en otros programas sociales del Estado Dominicano esos son los puntos fundamentales de estos bonos navideños y sobre todo dignificar la entrega a la gente todos recordamos los tumultos, el desorden, la indignación que se sentía cuando los gobiernos anteriores entregaban las famosas cajas navideñas ustedes recuerdan el desorden, la anarquía, el bochorno el lío que se vivía, los empujones, los golpes, todo un ambiente de desasosiego, eh, de anarquía, era el que respiramos en las gestiones anteriores. Y este gobierno ha querido ser diferente. Bueno, es el gobierno del cambio, y ha implementado estos bonos navideños, estas tarjetas. Yo veo esta iniciativa como fenomenal, porque efectivamente estos bonos llegan a personas que no son beneficiadas por el gobierno. Y se diversifica mucho más la mano solidaria del Presidente, llega a más personas. Y en esta pandemia, repetimos, se implementó esta iniciativa para evitar aglomeraciones, fundamentalmente porque estamos inmersos en el COVID-19. Bueno, pues, esto no ha dado resultado porque la gente se está aglomerando y desafortunadamente San Francisco de Macorís es el peor ejemplo. Es el peor ejemplo. Al parecer aquí no encontraron las autoridades otra forma que no sea el de la aglomeración para hacer entrega de estas tarjetas, de estos bonos navideños. Y se armó tremendo lío, tremendo bochorno. Amigas y amigos, miren ustedes lo que pasó aquí. Amigas y amigos, a la gobernadora hasta la querían agredir en el desorden, en el desorden de la entrega de los bonos. Amigas y amigos, a la gobernadora hasta la agredieron. Todo un desorden en la entrega de estos bonos eh, navideños, de estas tarjetas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿han llegado los bonos, se han sentido los bonos navideños? Tenemos una llamada que vamos a compartir con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, querida. Que de peor porque con la caga cualquiera se encontraba con una, y los bonos, hay alguna gente que lo han conseguido, que hubo una en Macori que fue con 300 bonos a hacer una compra de, de lo de la política, y la policía lo que ha hecho es que ha acabado con el mundo, con lo que hace que tropea a la gente donde quiera por cualquier cosa. El pájaro, hay cuartos, que lo único que van a quedar con cuarto es la policía y la institución. ¿Tú? Más nadie, que nada más ha sido para maltratar el pueblo que esto lo han hecho, no ha sido para más ¿Tú sientes entonces que eran mejor las cajas que estos bonos? Pero la conseguía cualquiera las cajas? Ay, Dios mío. ¿Cualquiera conseguía una caja? Muchas gracias. Yo no, visto, yo no he visto aquí en el barrio, ¿quién ha dicho que le dieron un bono? ¿En de qué eso? sector tú vives? ¿Qué sector? En Villarriba. En Villarriba, gracias querida. Y bueno, ella dice, esta amiga televidente dice que esos bonos no se han visto, que le gustaban más las cajas que los bonos que las cajas llegaban más, las cajas navideñas, y que ella no ha visto a nadie en su localidad que haya recibido un bono. Yo les pregunto a ustedes ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué llegaba más a los pobres? Las cajas navideñas o los bonos, las tarjetas que está entregando el gobierno actualmente, ¿qué llegaba más? Las cajas navideñas o los bonos. Me pueden llamar por WhatsApp o escribirme un texto a mi teléfono celular o pueden llamar el número del estudio al 809-725-0707. ¿Qué llegaba más? ¿Los bonos o las cajas que entregaba el gobierno pasado? Hago la pregunta porque una amiga televidente nos llamó y me dice que no ha visto en su localidad, a nadie que le hayan entregado una tarjeta, que le hayan entregado un bono, y que las cajas llegaban más, le llegaban a cualquiera, me dice ella. Volviendo al tema de las autoridades de la gobernación de acá, no están cooperando con el distanciamiento social, no están cooperando, tremendo desorden, tremendo desastre, con esto de las tarjetas, creo que se debió implementar otro mecanismo. En otras provincias no hemos visto este desorden. Y el objeto de estas tarjetas navideñas, de estos bonos, es justamente eso, que la gente se distancie. Implementar otro sistema. Amigas y amigos, de eso es que se trataba. ¿eh? De eso es que se trata. Pero ahí vimos tremendo lío. Tremendo bochorno el que se vivió acá. Vean ustedes mismos las imágenes. El lío que se armó e intentaron hasta maltratar a la gobernadora de acá. Un tremendo lío. Esperamos que los bonos, que estas tarjetas lleguen real y efectivamente a donde tienen que llegar. Yo creo que la iniciativa del presidente es positiva. Ahora bien, hay muchas quejas en tal sentido, hay muchas quejas, amigas y amigos, hay grandes quejas y hay insatisfacción porque a muchos no le ha llegado la tarjeta, no le ha llegado el bono. Otro punto es que hay bonos de 1.500 pesos que son los que entrega el plan social de la presidencia y me parece que a los legisladores a los legisladores, le entregaron bonos de mil pesos también en tarjetas. Hay tarjetas que son de mil pesos y otras tarjetas que son de mil quinientos pesos. Yo pregunto acá en San Francisco y en Hermanas Mirabal, ¿a ustedes le ha llegado la tarjeta? ¿Les han llegado los bonos? ¿Se han distribuido acá los bonos en San Francisco de Macorís? A quién le ha llegado los bonos? Bueno, sí, porque la gente está, la gente quiere